¿Ah? La moringa va a ser una desintoxicación en el cuerpo, una desintoxicación en la sangre, va también llevando su cantidad de aminoácidos, vitaminas y, y minerales, ¿no? Es un potencial curativo. Desintoxica el cuerpo, desintoxica la sangre, por eso se nos curan los diabetes, Se nos curan los hermanos de cáncer, ¿por qué? Porque va a regenerar células y las células madre se complementan muy bien. Es una bendición la que tenemos, hermano. Cuidemos de ella. Sí, por ahí viene un hermanito.